No sabes con quién te metiste, poca cosa, limitado. Dijo la ex suegra de Cabré. La actriz, Graciela Stefani, madre de Josefina Silveira, ex novia de Nicolás Cabré escribió un fuerte mensaje en las redes sociales contra el actor. Tras la repercusión por el posteo. Graciela borró la publicación que realizó en su cuenta de Instagram en referencia a la nueva relación que inició Tabré con Laurita Fernández. Luego de la confirmación de romance entre los actores, Stefani se sumó a la polémica desatada en los medios a causa del turbulento romance que involucra a su última ex-novia, hija de la reconocida actriz. Sin hacer explícito su mensaje, la indirecta fue suficiente para saber que su mensaje iba dedicado al protagonista de Mi hermano es un clon. No sabes con quién te metiste, poca cosa, limitado. Escribió en la imagen que compartió la artista. Iba dedicado, fue la frase que acompañaba el epígrafe de su publicación. Sin embargo, a pesar de haber recibido miles de comentarios y sin desmentir si responder al respecto, la actriz de la obra Salvajes decidió eliminar su posteo.